Hola a todos chicos y chicas de YouTube, en hoy soy muy feliz ya que hace dos días creo uno, éramos simplemente 44, Bueno sí, 44 y de repente entre YouTube ya somos 51, fue subiendo y los quería agradecer mucho, y bueno, Ahí eso está, los quería agradecer mucho por todos los que se suscribieron y por todos los que ven mis videos.